de medicina y salud pública en esta oportunidad un gran motivo nos reúne y estamos eh, cubrimos el día de hoy lo que es la cuadragésima primera colación de grados de además de la pons health science university estamos en este momento de manera muy emocionada porque en el año 2021 y pues debido a los cambios a la orden ejecutiva se les ha permitido realizar de manera presencial la colación de grados recordemos que durante el año 2020 en modalidad virtual así que en este momento ya han comenzado este evento que además se encarga de reconocer lo que ha sido la labor y la formación de todos estos nuevos profesionales de la salud gracias por conectarse con nosotros esto es la revista de medicina y salud pública no se pierda todos los detalles de esta gran de este gran encuentro en el que nuevos profesionales de la salud se preparan para atender y ofrecer lo mejor de sí en puerto rico y al mundo entero Y So bright ¿Quién tendrá a cargo la invocación de este evento? Muy buenos días. Marco Rafael Blanco Belmonte fue un poeta, escritor, traductor y periodista español del siglo XIX. Su poema, Sembrando, parece escrito intencionalmente para nuestro tiempo, para este espacio vivencial donde carecemos de tantas cosas. Y alardeamos de lo que no tenemos. Decía Blanco Belmonte en su poema sobre este niño que se encontraba con un personaje muy peculiar, sembrador de oficio. Hago anotación al calce que Blanco Belmonte desconocía a Barthel, Pfeiffer, el D.A.D. o cualquier otro que nuestros psicólogos conocen tan bien. Por lo que este sembrador humilde es nominado en el poema como loco. Hecha la salvedad, permítanme compartir algunos versos de Sembrando. Una tarde de otoño subí a la sierra y al sembrador sembrando, miré mi suelto. Desde que existen hombres sobre la tierra nunca se ha trabajado con tanto empeño. Quise saber, curioso, lo que el demente sembraba en la montaña sola y bravía. El infeliz oyóme benignamente. Y me dijo con honda melancolía. Siembros nobles, y pinos, y sicómoros. Quiero llenar de frondas esta ladera. Quiero que otros disfruten de los tesoros que darán estas plantas cuando yo muera. ¿Por qué tantas afanes en la jornada sin buscar recompensa? Dije, y el lobo murmuró con las manos sobre la sábana. ¿Acaso tú imaginas que me equivoco, acaso por ser niño te asombre mucho el soberano impulso que mi alma enciende, por los que no trabajan, trabajo y mucho, si el mundo no lo sabe, Dios me comprende. Hoy es el egoísmo torpe maestro a quien rendimos culto de varios modos, si rezamos pedimos sobre el pan nuestro, nunca al cielo pedimos pan para todos. El sembrador viene preocupado por las actitudes egoístas, por las guerras sin sentido, por la lucha del ser humano contra el otro ser humano, lo que trae tristeza a su corazón. Y ello lo impulsa a trabajar más duro, más afanosamente, sintiendo que puede servir de ejemplo. Y volvemos a su reflexión. Hay que luchar por todos los que no luchan. Hay que pedir que no imploran, hay que hacer que nos oigan los que no escuchan, hay que llorar por todos los que no lloran, hay que ser cual abejas que en la colmena fabrican para todos dulces panales, hay que ser como el agua que va serena brindando al mundo entero frescos faudales hay que invitar al viento que siembra flores lo mismo en la montaña que en la llanura y hay que vivir la vida sembrando amores con la vista y el alma siempre en la altura dijo el loco, y con noble melancolía por las breñas del monte siguió tremando y al perderse en las sombras aún repetía hay que vivir sembrando Siempre, siempre, siempre, siempre. Ahora les pido a todos los que quieran ponerse de pie y acompañarme. Dios creador, gracias por la oportunidad de servir. Guíanos a dar lo mejor de nosotros en beneficio de los demás, sembrando en cada ser al que impactemos una semilla buena, semilla de esperanza, semilla de paz. Amén. Pueden sentarse. Solicitamos la presencia de nuestro rector, el doctor José A. Torres Ruiz. Estimado rector, doctor José A. Torres Ruiz, la clase graduanda de Ponce de Sciences University está propiamente constituida para proceder con la cuadragésima primera colación de grados. Respetuosamente le solicito su autorización para proceder con la ceremonia. Señora Lisandra Rodríguez Moreno, vicepresidenta de asuntos estudiantiles, puede proseguir con la ceremonia. Extendemos a todos ustedes la más calurosa bienvenida a la cuadragésima primera colación de grados de Ponce Sciences University. Nuestra institución está gratamente honrada con su comprometida facultad y graduandos, quienes siempre velan por los más altos estándares profesionales, competencia y un sentido profundo de responsabilidad personal y social. Quiero dar la bienvenida oficialmente, a mi compañera Maestra de Ceremonias, la señora Ensley Vázquez Colón, Vicepresidenta de Mercadeo y Comunicación Estratégica de Princeton of Sciences University. Ambas tenemos el honor de compartir este memorable momento con todos ustedes. En el día de hoy, reconocemos la presencia de miembros e invitados distinguidos entre nosotros quienes reciben un reconocimiento especial. Muchas gracias Alisandra, le solicitamos a nuestros invitados especiales que se pongan de pie al ser mencionados. We welcome Dr. Elsie Spencer, thank you for coming, and Xavier Shiber, Shiber, right? thank you for coming and being with us. Please stand up so everyone can see uh, us. They're the family and friends from our main speaker, Dr. Barabacino. Thank you for being here with us. También reconocemos la presencia de otros invitados especiales. Tenemos con nosotros al licenciado Alex Ruiz, vicepresidente de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional. Gracias, Alex, por estar aquí con nosotros. Gracias a todos por estar aquí y queremos ¿verdad? mencionar algo muy importante. Ustedes ven en las pantallas una reunión de Zoom y es que también ustedes invitaron a esa familia especial. Así que a través de, de la distancia y, y esa, de ese Zoom podrán ver ahí los participantes de que están a través de la alcance con todos ustedes. Decanos, directores, facultad, personal de PHSU, padres, familiares, amigos invitados, y en especial a nuestros graduandos, es un gran placer contar con la presencia de todos en este gran día, cuando celebramos los logros académicos de nuestros estudiantes. En definitiva, el camino hasta aquí ha estado lleno de retos. Pero finalmente, el día para...